ya solo me queda este cielo negro. No culpo a nadie, labre mi desgracia, traición en de amores y trampa en el fuego. El tiempo no vuelve y yo soy rebelde, por eso hay cabalgo el sendero negro.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 Tal vez es este orgullo maldito, yo que siempre he vivido engañando. Hoy tal vez el dolor se me nota, yo no puedo culpar al destino y yo solita labré mi derrota.